¡Hola amigos del canal Random mi feliz año nuevo! Junto a los miembros del canal habéis decidido que comencemos el 2021 con la película... Regreso al futuro 2 o Volver al futuro 2. Amigos, os recordamos que aún tenemos en marcha el sorteo de la Hot Toy de Iron Man en colaboración con Mil Comics y con la Botella de Candor. Para participar es tan sencillo como estar suscrito al canal Random y a la botella de CANDOR y en los vídeos que veréis en la descripción, escribir un comentario, hashtag CANDORRANDOM, de esa manera entraréis en el sorteo. ¡Mucha suerte a todos! Dentro vídeo! Comenzamos donde quedó la primera película, con el Dr. M. Brown llevándose a Martilla y a Jenny al futuro, pero Biff ve cómo se marchan. Que por cierto, si aún no visteis el errores de la primera película, pausad el vídeo y pinchad aquí me llama la atención lo que le dice Marty a Jenny. Deja que te mire. Marty, actúas como si hiciera una semana que no me ves. A ver Jenny, piensa un poco. Es que no te ha visto en la vida. En la anterior película tu personaje lo interpretó otra actriz alma de cántaro. Aunque da igual porque Doc te duerme. Llegan a Hill Valley y aterrizan en un callejón. Pero ojo al elevador que está bajando el coche. Parece ser que el hijo de Marty terminará en la cárcel. Para impedirlo, Doug le dice a su amigo que debe ir al café de los 80 y rechazar la propuesta que le hará un tal Griff, y ya de paso hacer un poco de publicidad de la que no se nota, ¿eh? Antes de llegar al café, vemos un par de personas random sentándose, pero luego vemos que han desaparecido pues porque sí, porque es el futuro. Una vez en el café seguimos con más publicidad, y Marty juega a una máquina arcade ante un joven Frodo que mira a la cámara. El auténtico Marty Jr. llega a la cafetería, y Griff le da una buena tunda, así que Marty lo reemplaza, y Griff amenaza al chaval con un bate de béisbol futurista, que antes no tenía en la mano. Por cierto, muy fan de la señora que pasa dos veces por el mismo sitio, la primera vez con una bolsa y la segunda vez sin ella. Marty huye y le quita el aeropatín a una niña, y ya de paso más publicidad. Mientras huye de los matones termina en el estanque, y Griff intenta golpear al chaval, pero sale mal, y se estampa en el juzgado, con lo que la policía lo detiene y la historia cambia. La policía identifica a Jenny, a la cual dejaron abandonada en la calle. ¿Por qué no dejarla dormida en el DeLorean? Marty compró un libro donde estaban los últimos resultados deportivos para ganar dinero a través de apuestas. Pero Doc lo tira a la basura y Biff, que lo ha oído todo, se lo queda. La policía lleva a Jenny a su casa. Ni le preguntan qué hacía tirada en medio de la calle, ni qué le ha pasado, ni la llevan a que la revise un médico, ni nada. Doc corre a la casa en busca de Jenny, mientras Biff los ha seguido gracias a un taxi. Marty decide curiosear, y deja el DeLorean con la puerta abierta, lo cual aprovecha a Biff para viajar en el tiempo. El cómo sabe usar la máquina del tiempo es... Es un misterio, muy misterioso. Por cierto, vemos que los cubos de basura reciclada han cambiado de posición. Jenny descubre que se casó con Marty en Las Vegas, y escuchamos el cuadro caer al suelo. Pero más tarde vemos el cuadro en la mesa... ¡COLOCADO AL REVÉS! Al salir de la casa, Jenny se encuentra con su versión viejuna y se desmaya. Mientras tanto, Biff ha vuelto del futuro y se le parte el bastón. Pero... ¿por qué devolver el DeLorean? ¿Por qué no se lo ha quedado o lo ha escondido? Así nadie podría deshacer los cambios que Biff ha hecho. Tras meter a Jenny en el DeLorean, vuelven a 1985. Pero... ¿nadie vio el bastón del viejo Biff? Dejan de nuevo a Jenny tirada como si fuera un trapo, y Marty regresa a su casa. Pero allí vive otra familia y tiene que salir huyendo. Resulta que Biff se ha convertido en un multimillonario gracias a las apuestas deportivas, e incluso se ha casado con la madre de Marty, al cual por cierto se lo llevan. Marty despierta y descubre que Biff es su padrastro. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de descubrir el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, Lorraine tiene el vaso en su mano izquierda, pero al cambio de plano lo tiene en la derecha. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Biff pega a la madre de Marty, la cual está descalza, aunque antes vimos que tenía zapatos. ¡Eh, Canal Random, no sabes nada! ¡Se quedó descalza por el golpe! Vamos a ver troncha cepas, ¿y entonces por qué ahora sí que lleva los zapatos? Marty descubre que su padre ha muerto y allí se encuentra con Doc, el cual parece que ha investigado qué es lo que pasó. Doc se convierte en el típico personaje que los guionistas vagos nos ponen en las películas para que nos explique lo que está pasando. Total, que el plan es viajar al pasado y recuperar el almanaque para que todo vuelva a ser como antes, pero primero necesitan saber cuándo le dieron el almanaque al VIP del pasado. Marty averigua que la fecha exacta fue el 12 de noviembre de 1955, pero Biff quiere matar a nuestro amigo, y Marty le lanza un plato el cual está boca abajo cuando se clava en el asiento. También podemos comprobar que ha desaparecido una abrecarta a... pues porque sí. En fin, que dejan fuera de combate a Biff y se marchan al pasado. Una vez allí, Doc le da dinero a Marty para que se disfrace, y seguirá a Biff sin que le descubran. Pero fijémonos en el maletín. ¡Eso es! ¡Se ve reflejado el trípode de la cámara! ¡Error! ¡Épico! Al día siguiente, Biff ve a los Lorraine y a una amiga saliendo de una tienda. Pero lo que no vio fue al tío este que apareció al cambio de plano. Biff conoce a su versión viejuna que le cuenta lo del almanaque, el cual vemos que lo han pegado ahí y a lo cutre. Pero Marty se ha enterado de todo porque estaba escondido en el coche de Biff, y se queda ahí hasta que llega la noche, momento en el que vemos que los parasoles están bajados cuando antes vimos que no. Ya de remate vemos que ha aparecido un espejo retrovisor que antes no estaba ahí. ¡CUTRES CHAPUCEROS! Biff llega al baile y se lleva el almanaque, y cuando Marty intenta recuperarlo aparece el profesor Strickland, que le quita la revista a Biff y le amenaza. Por cierto, Calvo Malvado, en cada plano sostienes la revista de forma distinta, ¿eh? De nada. Marty se cuela en el despacho de Strickland, pero para alcanzar el almanaque tiene que mover estos dos banderines, aunque al cambio de plano solamente tiene uno por delante. El Calvo Malvado tira el almanaque a la papelera, pero cuando Marty lo recoge se da cuenta de que en realidad es una revista de mujeres pobres, por aquello de que tienen poca ropa, ¿eh? Marty presencia el momento en el que su padre tumba a Biff de un puñetazo y aprovecha para robarle la revista y huir, pero Biff se encuentra de nuevo a Marty, el cual se lleva un golpe y el alma que vuelve a cambiar de dueño. Después del portazo, Biff se quedó flipando al igual que nosotros, ya que vemos cómo cambian sus manos de posición de un plano a otro. Marty le cuenta a Doc lo que ha pasado, así que deciden ir tras el coche de Biff. Marty usa el aeropatín para alcanzar el vehículo de Biff. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Eso es! Debajo del coche hay unas ruedas pequeñas para que parezca que el de DeLorean está flotando. ¡Realismo! Eh, Canal Random, ¿qué quieres, que el coche flote de verdad? No, no quiero que el coche flote de verdad, quiero que las disimulen un poco porque se notan demasiado. ¡Es mucho pedir en la vida! Biff mira hacia atrás porque siente algo extraño, y comprobamos que ha cambiado radicalmente la iluminación de un plano a otro o pues porque sí. ¿Cuidar estos detalles? Va. ¿para qué? Marty intenta llevarse el almanaque deportivo, pero comienzan a forcejear con Biff, y observamos que en un plano tiene la manga bajada pero luego la tiene subida, y la iluminación ha cambiado nuevamente. Marty sigue intentando alcanzar la revista, aunque de nuevo cambia la iluminación, pero esta vez es para disimular que hay un doble de bif. El digas este intenta estampar a Marty contra el túnel, pero vemos que antes de tocar la pared el coche está echando chispas. O eso, o Marty encendió una bengala, yo que sé. A pesar de todo, Marty consigue recuperar el almanaque, aunque vemos que aterriza de espaldas al coche, pero en el plano anterior lo hizo frente a él. Biff se gira e intenta alcanzar a Marty a través del túnel para atropellarlo, aunque al acelerar el coche, ¡VEMOS CLARAMENTE AL EQUIPO TÉCNICO REFLEJADO! ¡ERROR! ¡ÉPICO! ¡Es que no me lo creo, Robert CMX. ¡¿Cómo es posible que lo hayáis hecho tan mal?! En el último momento, Marty escapa gracias a la ayuda de Doc, y Biff se estampa contra un camión lleno de estiércol. ¡A ducharte, mugroso! Una vez a salvo, Marty quema el almanaque dentro de un cubo que casualmente para el guión estaba ahí, y el titular del periódico cambia. De repente comienzan a caer rayos, y uno de ellos se le da al DeLorean, haciendo que Doc y su coche desaparezcan. Por cierto, ¿dónde está el cubo? ¿También le cayó un rayo encima? De repente llega un coche con un hombre misterioso. ¡Hola, soy Samuel L. Jason. ¿Eh? ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! ¡Me suscribo! Resulta que el hombre lleva una carta de Doc, el cual está vivo y que ha mandado desde el año 1885. Guión sólido y sin fisuras, ¿eh? Hacedme un favor, ir a correos con una carta y le decís Oye, esto del año 2145 junto a un cartel de publicidad se la entregáis a un tío que se llame Jesús <ríe> A ver qué os dicen los de correos <ríe> Por cierto, vemos que la carta está empapada, pero en el plano detalle está totalmente seca Total, que solamente hay una persona que puede ayudar a Marty, El Doc de 1955, al cual le da un parraque al ver a Marty pero la trilogía terminará con una nueva aventura en el oeste. Así que, si queréis ver el final, pedidle en comentarios que la película viene con errores como estos de la foto. A ver si sois capaces de encontrarlos todos. ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Fin! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal.